Nunca fue mentira un beso, nunca fue mentira la verdad Nunca será posible un amor que nazca de la mentira En esta canción anónima la que guarda mi deseo no me hubiese gustado eso, pero es una cuestión de peso. Si quiero que lleguen a tus oídos las palabras que no queden en olvido, que las dije muy sincero al decirlo y que tú no comprendiste al oírlo. ¿Por qué y para qué? Nunca hubieron otras pretensiones ¿Por ¿Por Solo había amistad buscando amor Y las circunstancias nos llevaron al dolor Nunca fue mentira un beso Nunca fue mentira la verdad Nunca será posible un amor Que nazca de la mentira